cadena nacional cuando son las 11 y 20 tengo yo. Esta es una transmisión del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la red nacional de radio y televisión. Bueno, continuamos ahora en cadena nacional. Buenas noches a Venezuela toda y más allá, donde nos estén viendo y oyendo a las 11 y 25 minutos, una cadena nacional que no será muy larga, José Vicente, aunque tú tienes ahí un poco de preguntas, ¿no? ¿No? Bueno, <risa> Ninguno. Bueno, <pero. risa> Afortunadamente. No, vamos a hacer una, ¿cómo es que llaman? Un conversatorio, Lía. Llegando de La Habana, de cumplir con otro ciclo del tratamiento de radioterapia, ahí vamos en la batalla avanzando, avanzando con mucha fe, recuperándonos y en recuperación, ahora llegando pues, quise llegar y gracias a Dios pude, pudimos llegar antes de la medianoche para, bueno, sentarnos en esta esquina José Vicente en, en esta misma esquina, estábamos tú y yo y bueno y ustedes por ahí, Uno se asomaban, entraban, salían, largas horas José Vicente ¿No? ¿Cuándo comenzó todo? ¿Tú te acuerdas la pregunta que tú me hiciste en una entrevista? ¿Cuándo comenzó todo? Yo te preguntaría, ¿cuándo comenzó todo? En tu, en tu sí, opinión 11 de abril, ¿por qué el 11 de abril? José Vicente, gracias por estar con nosotros ¿Cuándo comenzó? Sí. Digo yo, otra una travesura que te pregunté El 11 de abril comenzó cuando tú ganaste las elecciones mm. El 6 de diciembre Empezaron a prepararlo todo poco a poco se fue desarrollando el plan. Por cierto, ese plan, para mí hubo varios planes. El plan, el primer plan era asesinarte aquí en Palacio. Ese día. Ese día. La marcha iba a concluir con un asalto. Al Palacio Presidencial. lo que le hicieron al viejo Loy Alfaro y lo que le hicieron a Gualberto Gua Gua Villarroel en, en Bolivia, en Bolivia, ¿no? el que por cierto ¿Sí? el, el libro de Gusto Céspedes, el presidente colgado, es impresionante, ¿no? Como la rosca boliviana, el equivalente a los a los escuales aquí, uh -huh, asustaron uh -huh. al... La misma burguesía y los medios, sectores, ¿Es la pueblo, misma Los medios de comunicación asaltaron el Palacio Quemado y ultimaron y colgaron en un farol a Villarruel. Y al faro lo amarraron, Exacto. a la coro un caballo, aunque era ya un anciano, y lo arrastró ese caballo por las calles empedradas de Quito hasta que murió. Ese día falló el primer aspecto del plan. ...que era asesinar al presidente aquí en Palacio... Uh -huh. ...el segundo desarrollo fue... ...el golpe... ...falló el golpe también... ...y fueron al tercer desarrollo que fue el golpe petrolero... Uh -huh. ...y así sucesivamente... ...sí... ...coincido contigo... ...yo he estado reflexionando mucho sobre eso... ...coincido contigo y fíjate... ...que... ...yo estaba viendo hoy... ...bueno ahorita Mario ¿no? cuando llegábamos... ...pero desde esta mañana allá en La Habana... ...y ayer... Y los vi a ustedes rindiéndole homenaje a los mártires. Le mandé un mensajito por ahí, por el Chávez Candanga. Estaban allá en, en Los Teques, pero también en todas las plazas Bolívar de Venezuela. También estuvieron en Vargas, ¿no? Sí. Luego vi que estabas tú también en Puente Yaguno. ¿no? Recordando a, los, a nuestros mártires, pues. Ahora, ese primer plan falló, entre otras causas gracias al pueblo que como tú lo decías Elías, sin armas, se vino para acá, desde varios días, acuérdate que allá afuera había un grupo de personas que se negaban, yo hasta salí una madrugada a hablar con ellos, váyanse a la casa, no, no, aquí, aquí estamos, ahí dormían, guardianes de, de Chávez, pues, guardianes del palacio, porque el pueblo es sabio, y bueno, y los vientos eran tan fuertes que eh, eh, el huracán no es que se presentía, el huracán estaba ya encima de nosotros, ¿eh? Eh, habría que ser o haber sido muy, muy ciego, muy insensible para no sentir la tormenta. La tormenta que, que, que venía preparándose hace tiempo, como tú decías. Así que en primer lugar yo, yo me sumo a ese reconocimiento a quienes dieron su vida aquí mismo, ahí al frente, para salvar la vida de este soldado que está aquí. Ese fue un episodio emblemático porque confundió al adversario. Ese grupo de personas muy pequeños con, con revólveres Paralizó la acción de la metropolitana, que era la punta de lanza de, de, la, de, la, de la marcha terrorista. Pues. Uh -huh, uh -huh. Eso lo confundió. Y, y, y grupos, bueno, de paramilitares y francotiradores, Francotirador. que también estaban esperando. Yo recuerdo, mira, que en paz descanse el general Moreno Acosta. en el indio Almirien, llanero de ahí de Cogedes, un hombre muy humilde, ese soldado, un buen soldado, él era coronel. El general de la Casa Militar estaba ahí como, como entre dos aguas. Tanto es así que la Casa Militar, fíjate, el regimiento no tomó las alturas. Ahí hubo un, ¿cómo se llama?, una, una falla. pues. Habiendo habido ahí como, como había una concentración, y bueno, y todo lo que estaba ocurriendo. Entonces, eh, al midien, yo recuerdo que cuando terminó la cadena aquella de la tarde... Entonces es cuando me informan, es cuando me informan que hay tantos muertos. Cuando hay tantos muertos yo suspendo la cadena porque me pasan un papel. Y entonces, bueno, suspendo la cadena y, y salgo acá y me explica. Y sale Moreno con chaleco, antibala, casco de acero y otros oficiales. Y entonces yo iba a salir allá. Mira, al Midian, al Midian lo que faltó fue amarrarme. Me Recuerdo que me agarró y me trajo para acá. Usted no sale para allá porque si usted sale lo matan. Hay francotiradores, ya nos han matado a tantos y, y estamos tratando de, de neutralizarlo. Hemos capturado a dos o tres que habían capturado. No. Pero claro, yo estaban esperando que yo me asomara a la tarima. También, ¿para qué? ¿Liquidarme ahí? Ahora, yo estaba recordando, fíjate, lo que pasa es que nosotros no logramos dar con, con, con, el, con el, las pruebas, ¿no? Pero en diciembre del 2001, diciembre o primero de enero, lo que fue el primero de enero, llegó una información de un país centroamericano, de un grupo de eh, terroristas que estaban siendo entrenados para venir a Venezuela, bueno, a hacer lo que, lo que hicieron estos francotiradores nosotros hicimos coordinaciones pero no logramos detectar eh, la amenaza pues y sin duda que eh, la información era cierta, era cierta, Solo que uno de los, uno de los que estaba siendo entrenado cuando se, cuando se enteró de que la misión era venir a Venezuela a matar gente y a matar a Chávez, él mismo según informó después se perdió, desapareció, él no estuvo de acuerdo con esa misión y, y, y de la o dio alguna información dio alguna información, no toda pero sin duda que bueno, fue todo un montaje y como tú dices José Vicente eh, ese primer plan fracasa gracias al, al pueblo valeroso y a los mártires de aquí, de Puente Yaguno y bueno, y de aquí de frente a Miraflores, no solo Puente Yaguno aquí mismo en la esquina el Palacio Blanco el Palacio Blanco el Palacio Blanco, muy el Palacio muy Blanco, Blanco cayeron es Heridos de muerte varios, varios compatriotas. La tarima estaba aquí. Sí, la tarima estaba, la tarima la teníamos aquí a media calle, ¿no? A la, a la media cuadra, a la mitad de la calle, pues. Ahora, como tú dices, permítanme, permítanme esta reflexión histórica, para enmarcarnos, ¿no? Ciertamente desde el 6 de diciembre podemos decir, como José Vicente lo ha dicho, que comenzó a fraguarse el plan. Pero igual, mucho antes, mucho antes. Habrá que colocar como antecedente aquellos planes golpistas de la burguesía y con sus ramificaciones militares desde los 80, el plan burgués, el plan burgués y, y los 90. Yo recuerdo... Anoche estaba presentando, Mario, bueno, Mario tiene varias noches presentando videos y videos y videos. Estaba un, un venezolano, escritor, él escribió varios libros sobre seguridad y defensa. Era conferencista en las escuelas de armas y en la escuela superior. Y recuerdo que en 1991 un grupo de nosotros, él estaba ahí dando conferencias. Y un grupo de nosotros le hizo tantas preguntas cruzadas que el hombre explotó y dejó el aula y se fue, yo no vengo más a esta escuela <ríe> y se fue, estaba ahí el, el, el 11 de abril por la mañana estaba ahí llamando a los militares porque él hace mucho tiempo tenía allí metido en, en las escuelas militares, en las escuelas de armas eh, dando conferencias, dictando cátedras pero como parte del plan de la burguesía y el imperialismo yanqui para tomar el poder en venezuela cuando se dieron cuenta o comenzaron a darse cuenta que el liderazgo político a no les garantizaba la continuidad de la hegemonía decayendo no te digo que estando yo aquí en el palacio blanco ya me andaban vigilando el movimiento bolivariano ya existía y se había bueno, ramificado y seguía expandiéndose bueno, yo fui contactado por militares norteamericanos a su casa fui a parar a una cena cuando yo ascendí a teniente coronel, Adán debe recordar a la finquita de nuestro padre llegó un grupo de oficiales norteamericanos el agregado militar de la embajada fueron en el avión para allá un grupo grande de gente, y algunos amigos de Caracas que aprovecharon y se fueron, agarraron la cola. Y nosotros amanecimos hablando con eso, sobre todo yo. Ellos andaban averiguando qué es lo que hay, qué es lo que hay. Y había un grupo de generales conspirando, García Camero, como tú lo sabes, y Rangel Silva, que nos llamaban. A mí varias veces me llamaron, bueno Chávez, eh, contamos con ustedes cuando esto se ponga más difícil. Y, y con esa corriente de derecha Nosotros siempre estuvimos chocando Esa corriente de derecha Trató de impedir nuestro triunfo En diciembre, como tú decías Acuérdate De aquel general Rojas Pérez Que era comandante del ejército Yerno del doctor Caldera Sí, sí es Los notables, el grupo Santa Lucía Ahí están Los burguesitos militares todos enriquecidos, dígame quién está allá, mi general Pérez Arcay los conoce a todos como la palma de su mano. ¿Eh? Entonces, ese plan, bueno, venía, venía, venía, venía, no, no concretarlo. El 4 de febrero, incluso lo decíamos hace poco eh, con motivo de los 20 años, el 4 de febrero eh, neutralizó, le puso como, como una tranca al golpe de derecha que venía fraguándose. Y ellos trataron de montarse sobre la ola. Solo que no, no tenían cómo, pues, no tenían cómo, no tenían cómo. Ahora, yo venía con Nicolás en el avión conversando con Adán, a algunas otras cosas de, de esos antecedentes del, del 11 de abril. Porque, si bien es cierto, si bien es cierto, como ustedes recordarán, que nosotros hasta ese momento sí hablábamos de revolución, pero no nos planteamos el socialismo como... Como, como camino. Ni hablábamos del imperialismo, tratábamos de llevar relaciones eh, con Estados Unidos de la mejor manera, eh, bueno, con la misma burguesía nacional, reuniones. Yo era visitado allá en la casona por magnates de medios de comunicación había uno de ellos que yo arrancaba para Estados Unidos alguna reunión y más atrás iba el avión de él y aterrizaba y cenas en Nueva York, en Washington eh, bueno, etcétera en Europa igual, la derecha europea coqueteando llamando, aquí vino el, aquel presidente español, no lo nombremos de la extrema derecha, el fascismo y recuerdo que me dijo Chávez yo vengo para que eh, te traiga un mensaje tú tienes que unirte a nosotros ¿Y quiénes son ustedes, yo le preguntaba yo, bueno, pues nosotros nosotros, el primer mundo, nosotros Mira, Estados Unidos, Europa tienes que alejarte de Fidel eso no te conviene Venezuela es un país muy rico, puede, puede ser del primer mundo pero tú tienes que distanciarte de esa izquierda y, y, y bueno, y tomar este rumbo definitivamente aquí, aquí conversamos y allá en la casona y allá en España también y en otros países. Me dijiste que lo acompañara ¿Cómo? que yo lo acompañara a Maquetía. Le pedí nada, almuerzo en la casa. Ajá. Y él me dijo que tienes fue de persona sensata, consejal presidente. Para que influyera sobre mí? Claro, <risa> claro que influye. <risa> claro que influiste desde 1973 cuando eras candidato y el Pepe era cadete de primer año. Ahora fíjate pero fíjense estos detalles y después algunos comentarios que les voy a pedir a ustedes pues a pesar de que nosotros comenzamos, vamos a decirlo con una política interna moderada moderada en algunos casos una luna de miel un coqueteo de aquí para allá, de allá para acá bueno, recuerden ustedes aquí el nombre de yo García Carneiro, el primer ministro de defensa de, de nuestro gobierno aquel general que estaba nada más ni nada menos que agregado de defensa en Estados Unidos. ¿Ve? Ahora, yo te digo, yo tampoco era tan pendejo. Yo sabía quién era ese general. ¿Ve? Y lo traje y le dije, quiero que sea ministro de defensa. Porque yo sabía de las intrigas y los conflictos que había entre él y otros generales. Y además quería tenerlo cerca ahí, para calibrar. Para cali claro, ¿cómo se llama el filo de la navaja, ¿no? El filo de la navaja. Pero, a pesar de esa política económica muy moderada, alguien pudiera decir con razón, una política conservadora en lo económico. ¿Eh? En lo político, bueno, también, ¿no? Eh, diálogo, no se llama, apertura, Nicolás, ¿no? Etcétera. Eh, aquí hicimos, bueno, para la constituyente, hicimos mesas de diálogo. Aquí mismo me reuní yo con... Casi todos los dirigentes de los partidos políticos de, de la Cuarta República, los medios de comunicación, fedecámara cámara. Recuerdo que yo fui a juramentar la directiva, no se fue de Fede cámara o de o de con industria o con se comercio me invitaba, yo iba a tomarles el juramento. Imagínate tú. Fuimos al Fondo Monetario Internacional, fuimos al Banco Mundial, fuimos, etcétera Aquí bien vino muchas veces el embajador de Estados Unidos, aquel señor Maestro, Maestro. Uh, pero fíjate a pesar de eso sin embargo venía yo recordándole a Nicolás y con Nicolás además de la constituyente además de, de, bueno, de la revolución democrática inédita de lo que fue el proceso constituyente y la asamblea constituyente además de eso vino en el año 2000 la gira aquella por los países de la OPEP Tú eras canciller ¿tú te acuerdas que Estados Unidos incluso eh, pretendió impedir que yo llegara a Bagdad, fue cuando dije bueno iré en camello pero para Bagdad yo voy y fuimos a convocar y se hizo ese año 2000 la cumbre de la OPEP, después de 25 años que no se hacía cumbre de la OPEP 7 y 28 fue la cumbre de la OPEP después de 25 años sin cumbres de presidenciales de la OPEP, es, eso fue una señal muy, de mucho impacto, de mucho impacto. Luego, claro, le va abriendo los ojos, además de nuestra capacidad de liderazgo, pues, ¿eh? convocar y, bueno, y todo un éxito la cumbre de la OPEP, y de ahí empezó a levantarse el precio del petróleo, progresivamente empezamos, porque empezamos a recortar, Jorge, ¿te acuerdas? Eh, incluso Arabia Saudí vino el príncipe y nos reunimos aquí en la casona, hicimos una reunión larga larga, muy larga la clausura de la cumbre se retardó como cuatro horas porque bueno yo puse puntos claves en la mesa pues, para discutirlo y para tomar decisiones entonces no se reunían desde hacía no sé cuánto tiempo los líderes de, de Irak con Irán, aquí en este despacho se reunió el presidente de Irán, que era el señor Hatami, con el vicepresidente de Irak, que vino, quien vino a la cumbre con plen, plenos poderes, porque yo se lo pedí así, a, a Saddam Hussein, que él mandara, bueno, ya que él no podía venir, con plenos poderes para tomar decisiones. Creo que también ahorcaron a ese señor uno, uno, uno bajitico, no recuerdo cómo se llamaba. Bueno, ahora lo mismo pasó con el el, el, Libio, el vicepresidente Libio vino con plenos poderes hicimos lo de la banda de precios ¿te acuerdas? mínimo 22 máximo 28 y empezamos a, bueno, a, a, a, a impactar allí los precios del petróleo y, y a recuperar a la OPEP que, no, que estaba por el suelo y Venezuela más bien era un factor de perturbación y de sabotaje interno de la OPEP o dentro de la OPEP ese es un punto importante el 2000. Pero en el 2000 también vino Fidel. Vino Fidel y comenzamos y comenzamos, hicimos los primeros convenios con Cuba, El acuerdo de Caracas, ¿Eh? el, acuerdo de Caracas. el acuerdo de Caracas y convenios de cooperación político. Fuimos a Barinas, fuimos a Portuguesa, fuimos a Lara, Caracas, la Asamblea Nacional. Bueno, Fidel estuvo en la Asamblea Nacional, recuerdo. Luego comenzaron aquellas giras es que el mismo Ilich Ramírez Sánchez en una nota que me hizo llegar en alguna ocasión en París con alguien que colocó una nota en uno de mis bolsillos y yo no me di cuenta giras espeluznantes decía el papelito de de Carlos Ilich Ramírez aquellas giras espeluznantes por decirla, <risa> llamarla de esa manera pero que iban con un Jordán y con bueno la agenda alternativa empezó a moverse yo recuerdo cuando conversé con Putin la primera vez en Nueva York, apenas hablamos unos minutos, porque bueno, la dinámica de la Asamblea General, pero me dijo, mire Presidente, yo quiero verlo en Moscú, le ruego que me visite. Y de inmediato, bueno, nos vemos en Moscú. Y era Putin, ya no era, la la ya no era Rusia era arrodillada, era Rusia que se empezaba a ponerse de pie. ¿eh? Y China, empezamos a, a hacer aquella gira, ¿no?, es pues, Moscú, Perán, Pekín, y no vamos a hablar pistolada, no, no vamos a hacer convenios petroleros estratégicos, eh, etc. Eso, señales, ¿no? Señales en el, en, el, en el radar de Washington y de sus aliados. Luego, 2000, OPEP, China, Rusia las relaciones con Irán, con Cuba. 2001, la Cumbre de las Américas, estrenándose George Bush de presidente en abril, en Canadá. Y bueno, el único gobierno en este continente, porque Fidel no estaba, Cuba no estaba. Yo levanté, me tocó levantar esta mano, pues no, no estoy de acuerdo, el único. Y bueno, y llegaron emisario antes de la cumbre Chávez piénsalo bien cómo te vas a oponer y no no yo estoy de acuerdo con ese alca pues Venezuela no era el alca ¿no? Y la cumbre de las Américas y bueno y luego y luego todo eso se sumó el 11 de septiembre y en verdad yo creo que nosotros fuimos casi la única voz en este mundo a nivel de gobierno que, que, que comenzó a decir bueno pero van, van, a, van a acabar con los niños y con las mujeres y lo ¿te acuerdas de aquella foto que yo mostré aquí así, así no aquí vino la embajadora Rina pidiéndome de parte de Bush que nosotros rectificáramos le dije no empezó a leer después un papelito ahí temblando y le dije mire embajadora cuando usted deténgase no siga leyendo eso yo no voy a oírla por favor retírese cuando usted entienda que está hablando con el presidente de un país independiente usted puede volver no volvió Volvieron, volvió el golpe o sea ese análisis ¿no? de la situación geopolítica o sea Venezuela se convirtió como en vanguardia de un movimiento que empezó, empezó bueno, a, a, a levantarse en el horizonte en contra de la hegemonía unipolar ¿Mm? ah bueno y otra cosa para terminar y oírlos a ustedes, algunos comentarios Lula en el horizonte Lula en el horizonte, Lula era candidato el golpe contra nosotros también iba contra Lula así lo creo ¿Eh? para tratar de impedir el triunfo bueno, de, del PT y de Lula en Brasil, Brasil un gigante, Lula era un horror, yo, yo recuerdo lo que hablaban los presidentes suramericanos, y, y yo por ahí oyéndolo, pues en las reuniones sobre la sola posibilidad, le preguntaban al anterior presidente, al anterior a Lula, le preguntaban, mira, ¿y quién va a ganar? No, No, no, no, él decía, no, no, Lula sabe que no va a ganar, él no va a ganar, y yo pensaba solo, y un día le dije, mira, ¿tú, ¿tú crees que no gana Lula? No, no va a ganar, no va a ganar el factor miedo y no sé qué más y tal, bueno entonces Lula estaba en el horizonte remontando, remontando las encuestas ¿Eh? y fíjate, digo yo, analizando un poco José Vicente ¿ah? mirando el panorama mundial porque en verdad la revolución muestra como alguien la, lo dijo la última revolución del siglo XX la última revolución del, cuando se pensaba que el mundo estaba congelándose que se congeló el mundo pues de repente se levantó una revolución aquí Vanguardia, una vanguardia. Conduce tú ahí ¿eh? la. No, una entrevista ver, aquí. A ver, Jordani, ¿qué dices tú? Te vi con Vanessa anoche, estaba extraordinaria la entrevista. Pero Vanessa no es que sea fácil. Como no, y como periodista y como analista. Y ¿no? dice presidente, eh, primero, no sé si usted se acuerda de la de los dos puntos de la Agenda Alternativa Bolivariana que usted suscribió en el julio de 1996 dos elementos la recuperación del, del elemento energético en Venezuela y el pago de la deuda social eran como dos elementos no se podía pagar la deuda social si no había recursos en el primer año fue difícil recuérdese que se tuvo que reconducir el presupuesto no teníamos casi ni para pagar sueldos y salarios y el Estado dentro del Estado, PDVSA, recuérdese las primeras experiencias, aquellos magníficos, llamados PowerPoint, exposiciones, mm. que hacían, perdóname la expresión, potes de humo, ¿no? Creo que a veces... ¿Te acuerdas era... de aquel famoso ajuste por inflación que nos aplicaban? <risa> Un día le pregunté yo después de la exposición en PowerPoint, <risa> le dije, pan, no sé qué, le dije, mire, caballero, eh, ¿cuánto les debo, pues, para pagar? <risa> Porque no había dividendo Nicolás, no había ni dividendo en PDVSA. Ajuste por inflación. ¿no? Perdón, Jorge. No, no se pagaba el impuesto sobre la renta. Los dividendos no existían. Y las regalías tampoco. Entonces, qué, qué buen negocio. ¿no? Mm. Todo lo hacían en el exterior y nada para Venezuela. Entonces, ese era un factor fundamental. Y luego el pago. Yo no sé si usted se acuerda, presidente, que estimábamos, creo que estábamos muy equivocados, que la deuda social eran como 100 mil millones de dólares. Y resulta que en este momento se han invertido en lo social 500 mil millones de dólares. Cinco veces aquella deuda. ¿Y todavía? ¿Y todavía? <risa> bueno, una deuda de 200 años, Jorge. Si queremos irnos un poco más atrás, perdóname de nuevo que te interrumpa. ¿Eh? Cuando le, la pregunta, ¿cuándo empezó todo esto? E incluso empezó antes. Bolívar. Bolívar y el, el intento de asesinato contra Bolívar allá en Bogotá, y el golpe de Estado contra Bolívar y el golpe de Estado contra Sucre. De allá viene todo esto, porque ellos querían la igualdad, la libertad con igualdad. Es decir, las bases del socialismo, libertad con igualdad. De allá viene todo esto y la frase de Bolívar aquella, me ruborizo al decirlo, 1830. Solo la independencia, el, el, el único bien que hemos logrado a costa de todos los demás, la independencia. Me ruborizo al decirlo. Pero ella nos permitirá recuperar todos los demás. Y, y, y esta revolución llegó, tú hablabas de dos, dos elementos. Dos elementos. Eh, recuperar el manejo de los recursos para la deuda social. Claro, eso requería algo previo, la independencia. La independencia. Se me olvidó algo, Nicolás, las leyes habilitantes. Es que fue, fueron concreción interna de un esfuerzo que marcó como el inicio de un proceso de radicalización interna. ¿Verdad? ¿Qué dice Diosdado? A ver. Ah, ¿tú eras vicepresidente? Sí, correcto, para el 11 ¿Te da cuenta? Fue el primer, y era... Pablo, el vicepresidente, el ministro de Defensa. No, y cuando la ley habilitante el ministro del... Oye, ¿ah? Cuando la ley habilitante el ministro del despacho, que estaba la compañera Adina, de vicepresidente que las leyes militantes fue el, el primer detonante, porque ellos sintieron que la cosa se estaba internamente radicalizando. Pero yo le agregaría lo que decía José Vicente de, la, de los planes. El primero fue la infiltración de toda aquella gente que sintió que usted tenía la chance de ganar las elecciones del año 98 y comenzaron a acercarse. Comenzaron a acercarse pensando que usted podía ser chantajeable, que usted podía hacer un gobierno de entregarse a los mismos intereses de toda la vida. Cuando se dieron cuenta que eso no era posible, bueno, vino la conspiración fuerte pues, para, para tumbarlo por la vía de, de, un, de un golpe militar. Pero ellos intentaron antes tratar de debilitarlo interna, internamente. Aquí a veces nos llamaban a nosotros, a los distintos organismos, yo estaba en Conatel, eh, siempre decían, no, Hugo me dijo que tenemos que hacer tal cosa. Y era, era minar un poco la, la, la estructura interna del gobierno obedeciendo a intereses de pequeños grupos no hay pequeños grupos, de grandes grupos y lo otro que yo creo que el, al, al final pues ellos sintieron que más allá de las leyes habilitantes era que ellos comenzó con la conspiración interna dentro del gobierno y sintieron que usted no iba a ceder al chantaje, Recuerde cuando le dijeron si usted aprueba las leyes habilitantes te van a tumbar y usted le dijo bueno que me tumben, pero nosotros no vamos a ceder ante el chantaje mm. fue un punto de inflexión allí Sí, en, en, esa, en esa infiltración de la que tú hablas Ahí también, lo dije hace un ratito A veces no fue infiltración A veces fue, te abro la puerta <ríe> Y entra para acá En un juego, un juego de doble acción Hay que recordar que nosotros ya teníamos, José Vicente, 20 años conspirando no llegamos aquí así, ahí tienes tú el libro, bien bueno el libro, de Yare a Miraflores, de Yare a Miraflores. Oye, ¿por qué tú no metes otro libro que diga del teatro de la Academia Militar a Miraflores? Porque tú me entrevistaste la primera vez en el teatro de la Academia Militar, me hiciste dos o tres preguntitas, me acuerdo clarito. Yo era brigadier y el Pepe era cadete primer año. Entonces, ¿qué opina el brigadier? Me decía el candidato presidencial. <risa> ¿Qué opina el brigadier entre, entre chocolates y dulcitos que comíamos ahí con Pepe, Gisela, Anita y, y José Vicente? Ahora fíjate, después en Marina, andabas tú de campaña electoral, ya yo era subteniente 78, o teniente, 78. Sí, yo pegaba a fiches por ti, por el mar. Era el mar, el mar. Pero tú no, pero además tú pasaste. Yo estaba no sé si fin de semana o vacaciones yo estaba en casa de los viejos allá y, y tú ibas caminando ibas casa por casa eso sí era un casa por casa <risa> iba casa por casa y entonces saludó y tal José Vicente y detrás iba Pepe y él me conoció Chávez, Pepe, entonces José Vicente Pepe llamó a José Vicente porque él siguió rápido ¿no? papá tal se devolvió y habló con nosotros unos minutos eh. quizá no te acuerdas de esto en Barinas 78 ahora eh, fíjate, la infiltración. Infiltración. Dentro de todo esto yo lo que quería resaltar es la importancia, y yo hoy lo escribí en el Twitter, en Chávez Candala de la Fuerza Armada. En un libro que no tengo aquí, pero extraordinario libro que estoy leyendo, prologado por Federico Ruiz Tirado, eh, 13 ensayos sobre el 4 de febrero. No, 13 no, 33 publicado ahora Un día para siempre, se llama, es el título del libro Un día para siempre creo que lo van a bautizar en Barina pronto el viernes, el viernes. bueno ahí hay un artículo de Luis Brito García y comienza diciendo no hay ejército sin pueblo y no hay pueblo sin ejército ¿Ve? Y, es decir, para, para llevar adelante grandes empresas pues y esto es bueno resaltarlo para recordárselo a los enemigos de la patria y a los que siempre andan a la casa de cualquier oportunidad o haciendo planes eh, para tratar de regresar aquí a Miraflor y tomar el poder, pues. Eh, por vía violenta, por la vía de la desestabilización, etc. Hay que recordar. Yo se los dije siempre, yo le hablé a la burguesía... Eh, muy claro, cuando, cuando, me, cuando me di cuenta, pues que venían, que venían, que venían por, por la vía violenta. Les dije, esta no es una revolución desarmada. Y yo se los vuelvo a repetir. Recuerdo clarito, aquí mismo fue que yo hablé con Fidel. ¿eh? Cuando Fidel me dijo esa noche, ¿eh? como a esta hora sería, el filo la medianoche del 11 de abril, hace 10 años, me dijo, Chávez, tú no mueres hoy medio tú eres un soldado tú no eres Allende Porque Allende, se... Allende terminó él con un casco y, un... y una ametralladora él fue su propio soldado te quedó sin soldado una revolución, ¿cómo, cómo sin soldado hace un pueblo una revolución? ¿cómo? ¿Mm? entonces por eso es tan importante el pueblo y su soldado, los soldados y su pueblo el, el, el 13 de abril bueno, consecuencia directa del 11 Se concretó, yo creo, se conjugó la ecuación. La ecuación perfecta, mi general. La unión cívico-militar. Durante la rebelión popular del Caracaso, salió un pueblo. Sin dirección, sin liderazgo, sin armas, sin soldados. Y sabemos lo que pasó, fue masacrado, ¿eh? masacrado, sin vanguardia. Luego vino tres años después, el 4 de febrero, una vanguardia que hasta ese momento era desconocida. Una, una, una juventud de vanguardia, pero armada, salimos, sin pueblo. Y bueno, y sabemos lo que pasó, por ahora. Bueno, el imperio y la burguesía con el 11 de abril de 2002, lograron que se conjugara la ecuación perfecta. Y es lo que pasaría de nuevo, un pueblo y sus soldados. Tiene ¿Eh? que meter ahí el 6 de diciembre. Ah, a ver. Bueno, el pueblo que ya tomó, empezó a tomar un derrotero, ¿no? uh -huh. por la vía electoral. Uh -huh. y Fue muy importante. Uh -huh y desafió al fijismo y a la estructura de poder que había ese voto del 6 de diciembre fue un voto de una racionalidad impre impresionante no mm. y yo creo que eh, hay que tomarlo en cuenta en los desarrollos posteriores es cierto y todo lo que condujo a ello es decir, hay una, una, un basamento cívico en todo este proceso mm. que, que un es un haber extraordinario del proceso, pues. Porque tratan de presentarlo como una expresión militarista, uh, uh -huh. ¿no? con, ese, con ese dejo despectivo que tiene la, la palabra militarismo, ¿no? Uh -huh. Y no, este es un movimiento que arranca del civilismo de la nación venezolana, uh -huh. donde se conjugan los valores militares democráticos con la participación del pueblo, ¿no? uh -huh. Sí, te acuerdo Diego. Gracias por, por la observación El 6 de diciembre Tú vuelves sobre la fecha tan importante Porque hay que ver lo que significó eh, eh, Ese día Bueno, y, y, y la campaña que condujo ¿No? A ese día Toda la manipulación Toda la satanización ¿Recuerdan ustedes aquello de Vamos a freír la cabeza de, de los adecos en aceite Y no sé qué más Y sin embargo ¡Pum! Tremenda victoria bueno, sí, los candidatos toda, toda, toda aquella jornada ¿no? inédita, ahora y bueno, y además todos contra nosotros todos se unieron, todos ¿no? ahora el, el 6 de diciembre uno pudiera, pudiera decir que eh, es como el día en el cual la rebelión cívica del 27 de febrero el Caracazo, consiguió rumbo consiguió rumbo porque, porque si no se pierde, se dispersa. Ah, Nicolás, ¿qué opinas tú? Y afortunadamente, gracias a Dios, después de tanto lucha y tantos dolores, ¿no? Y tantas esperanzas del 27 de febrero del 89, del 4 de febrero del 92, se pudo canalizar eh, toda esa energía, toda esa fuerza de descontento, rebeldía y y de ganas de construir patria que tenía el pueblo venezolano ¿no? y a lo largo de estos años se ha logrado en cada coyuntura en cada momento eh, digamos señalar el camino perfecto correcto con la verdad siempre presidente que es una una de las grandes virtudes del proceso revolucionario y del liderazgo que usted ha ejercido siempre diciendo la verdad en cada coyuntura realmente es conmovedor ver los videos de hace 10 años en cada segundo, por ejemplo, cuando usted le habló al país, se partió la pantalla. Cada palabra que le dirigió al país era lo que estaba sucediendo. ¿no? Y otro elemento muy importante, que también es como lo veíamos hoy en los actos, es la lealtad del pueblo, la lealtad absoluta del pueblo. Ese pueblo, presidente, si recordáramos, salió a proteger Miraflores. Pero recordábamos desde febrero, cuando salió un coronel por allá, ya olvidado, el 6 de febrero, no sé si usted se acuerda, que fue el primero que sacaron. Y ese pueblo se vino aquí en la madrugada y casi desde febrero estuvo febrero, marzo y abril cuidando aquí su palacio pues, y a su presidente. Pues. Y esa lealtad a prueba de todo. Pues. Usted secuestrado este, casi el pueblo sin conocimiento de qué pasaba con usted y en la calle, peleando. Así que son como grandes virtudes que se han ido construyendo al calor de la lucha, de la rebeldía, la esperanza construir un proceso en base a la verdad y en base a la gran lealtad, porque si efectivamente ha habido traidores que se infiltraron o que estuvieron allí cerca, también hay que decir que esos traidores han tenido al frente un pueblo con una lealtad a prueba de todo. Sí. Ah, perdón, Jorge. Sí, ahí... Lo importante que, que yo quisiera mencionar, no acuérdense que casi, casi comenzando el gobierno, usted dio la orden, de que los hospitales militares aperturaran pues la entrada, dieran facilidades a las poblaciones que estaban alrededor, uh -huh. y todos los hospitales. Recuerdo el hospitalito Fuerte Tiuna, tenía que prestar atención a la población del Valle, que estaba desasistida y había problemas con los hospitales de coche. En el caso Hospital Militar Central, el Hospital Central de la fuerza Armada, tenía que atender todo lo que era de San Martín los barrios pobres que estaban desasistidos y así muchas cosas ¿no? y ellos a partir de allí comenzaron un, su tarea de, de negarle todos los abastecimientos y todo lo que era eh, los suministros médicos quirúrgicos y necesarios para la atención porque ya empezaron el pueblo a ocupar eh, los hospitales y se pusieron de acuerdo para restringir desde el punto de vista económico y que no se les suministrara a los hospitales eh, el, el apoyo para provocar la irritación de los oficiales jóvenes. Y entonces iba un teniente con su papá, su mamá, y le decían, no, es que no hay medicina, es que no hay nada, todo se lo está llevando el pueblo porque ahora este es de todo el mundo, ya ustedes perdieron esa prerrogativa. Y empezaron a crear ese malestar en todos los oficiales. Y, y para eso hubo una bien planificado. Acuérdense que quien era el ministro de la defensa, perdón, el ministro de finanzas en ese momento. En ese momento estaba Usón Ramírez en coordinación con el director general de los servicios. Y empezó la crisis en los hospitales que usted inclusive en el mes de enero aportó 3 mil millones. Y eso nunca llegó al hospital. Y después del golpe de estado, hubo una encerrona con el doctor Nelson merente y nosotros metimos, tanto el DIGENCER, a, a todos los responsables para que aparecieran esos mil millones. Porque estaban los hospitales en y por supuesto, estaba inclusive el hospital militar, tenía las dos calderas ya casi listo para... porque los planes de ellos era sacar a los oficiales, a los familiares y llevarlos a los otros hospitales para crear más malestar. Eso fue planificado, pero al detalle. Sin embargo, fíjate, no, no, gracias. Sin embargo, a pesar de todo eso, y no solo eso, ¿cuántas otras cosas de rumores que íbamos a eliminar eh, la Fuerza Armada, que íbamos a crear la Guardia Nacional, etcétera? El tema Cuba, ¿no? Que si el comunismo, bueno, toda esa campaña interna, no solo la campaña abierta, José Vicente, por los medios de comunicación, la campaña de rumores, todos los papelitos que circulaban dentro de Fuerte Tiuna, ¿Eh? en las unidades militares, etc sin embargo también así como el pueblo resistió todos esos años desde el 4 de febrero el bombardeo fue contra nosotros pero fue salvaje y después la campaña electoral y el pueblo y su lealtad y las elecciones del 6 de diciembre igual pasa con el pueblo militar el pueblo armado yo recuerdo José Vicente y yo aquí los dos y ustedes allá afuera. Hay un momento que yo, yo subí a ponerme el uniforme. No me querían dejar solo. Le dijeron a Adán que entrara. ¿no? Y tal. regresaste aquí. ¿Ah? Regresaste aquí y aquí estaba esa mesa. ¿no? Ajá. Regresaste uniformado, pudiste la pistola aquí. Sí. Y tú, tú mirabas la pistola. Y me, no, y me preguntó qué tú vas a hacer con esa pistola no, ahí está, vamos a dejarla ahí pues. entonces sí algunos algunos tenían el temor de un pistoletazo un desespero una cosa de eso no yo no nací para eso ahora fíjate lo que, lo que te iba a decir yo recuerdo que te dije José Vicente porque José Vicente me dijo él no le gusta que yo diga esto ¿Eh? pero, pero yo lo digo José Vicente me dijo, aquí estamos los dos solos. Me dijo, mira, yo presentía esto. Le dije a Anita que si llegaba este día, se quedará viuda. Y llamó a Pepe y le dijo, Pepe, te espero aquí. Y al rato estaba Pepe aquí. Y de aquí no se despegó este hombre. ¿No? Entonces, y bueno, y además asesorándome, llamando desde la mañana tratando de, de, de, de, de, de evitar el choque llamando incluso a los dueños de los medios el periodista de largos años y como sabemos conocedor, llamando a líderes políticos de oposición pero no, la locura estaba suelta pues sí. entonces yo recuerdo evaluando las opciones que teníamos ¿no? Entonces yo le digo a él, José Vicente yo no sé por qué de repente a mí yo pensando, caminaba, daba vuelta me sentaba, si sí, a, a Maracay o a un barrio o resistir aquí, Ajá. a 23 de enero, de repente yo digo Rangel, no, yo voy a ver si mi vida valió la pena, porque yo vengo de allá y yo sé quiénes son los que están dirigiendo, yo los conozco pues, no es que solo sé sus nombres, los conozco a la mayoría, y yo le dije, yo voy a ver, primero lo pensé Oye, bueno, ya va Y, y los 20 años que nosotros pasamos ahí ¿eh? Eso se perdió yo, yo voy a ver qué pasa Cuando yo les llegue a la cueva Voy a ver qué pasa con los oficiales jóvenes Con los comandantes de, de los batallones De Fuerte Tiuna, que además nosotros Tú te acuerdas, Jorge Que, que nosotros no es que estábamos oh, tampoco de brazos cruzados Tú te acuerdas que yo en esos días Vivía en la roca, allá arriba Ajá, y, y, y entonces El alto mando el alto mando no quería pronunciarse, ¿tú te acuerdas? El, el, no. El origen, <ríe> y yo llamé a los comandantes de los batallones Hicimos y practicaron allá. Nosotros practicamos. Lo practicaron allá en la roca, arriba, en la casa del ministro. Ahí estaba. Entonces, todos los comandantes de los batallones, que incluso algunos eran tan radicales en la práctica, que yo le dije a uno de ellos, mira, ¿por qué no baja un poquito el tono? Y no, que no sé qué más. Estábamos practicando. Porque yo les dije, como los generales no quieren salir a hablar, yo voy a llamar aquí a la televisión y ustedes van a hablar. Los comandantes de las tropas. Él era, ¿Ah, ¿Tú este te acuerdas caso, de eso? Claro, si es que, ahí? Si es que yo fui, yo era el comandante de la tercera y lo claro. reunía todo. Y hicimos una práctica sí. completa, eso fue. Y entonces íbamos a salir el primero, el primero de abril, 10 días antes, en el círculo militar. en el Claro, teatro. luego yo suspendí la reunión. Porque el alto mando llegó allá y me dijo, no, sí, nosotros vamos a dirigirnos al país. Y dije: bueno, está bien, pero si ustedes no lo hacen, yo saco a los capitanes, y saco a los tenientes, y saco a los cadetes, y saco a los comandantes de las tropas. Van a sí, hablarle tío, al país. Ellos no me, en el momento que yo me monté en la tarima, el primero de abril. Porque yo estaba viviendo prácticamente en Fuerte, tío. Sí. Yo me monté en la tarima el primero de abril, y listo con los oficiales de Tratka, ¿Quién sabía lo que iba a decir y entonces me llegó la comunicación de que tenía que bajarme y yo no, no voy a bajar yo si ya tengo orden de entonces <risa> dice este, yo le digo al general y Luca, Silva la, Silva la, la mera entonces yo le digo yo le digo mire yo me bajo si habla el presidente conmigo, y yo no, no me bajo, fue cuando usted me llamó y yo no, ya es, decidieron ellos hablar, entonces, sí. está bien. entonces querían bajar, la, bajar a los oficiales de que estaban detrás de, de la Tú te tarina? acuerdas que no, nos dijo el comandante, no era Kliver, el comandante de los tanques. No no, eh, no, no, no, no, el comandante de los tanques era Cepeda Sí, pero uno de ellos dijo que iba, que él quería salir con el batallón atrás atrás, con todo el batallón, con los soldados, ah, no sí, solo. Cosas así, sí. o sea, sí, los oficiales haciendo, yo lo puse en mesas a, a, a que ah, dieran opiniones, sí. como focus group y esta cosa ¿no? no fue, fue interesante porque después se acuerda que al final le, le, le, le, le cedimos el paso. Sí. Y ellos dieron un pronunciamiento cantinflérico ahí. ¿no sí, era? sí, cantinflérico ahí Con el perdón de cantinflérico sí. Ahora, pero fíjate Me mm. llamó El ejército y me dijo El presidente tiene La intención de poner a, a Hacer una rueda de prensa con los Comandantes de batallón Eso es romper la línea militar Yo le digo, bueno, pero El presidente es jefe militar El comandante en jefe Si tomó esa decisión es una decisión correcta. Él se quedó callado. Mm. Claro. claro, ahora, esos, esos muchachos, por llamarlo de esa manera, fueron los mismos que el 12 de abril los obligaron y los pusieron contra la pared, pues. Contra la pared, se reunieron en el Ayala y los obligaron y que vengan los generales pues. Y los sentaron ahí, bueno, ¿y dónde está el presidente? El presidente no renunció. Tenemos esto de prueba y no sé qué más. Sí, eso, eso a ellos, ellos, el presidente, el día, después del 11 después del 11 claro, el golpe de una mañana que nos estaban llamando que nos entregáramos, que nos entregáramos y que no iba a pasar nada, y Aguilera de la DICI dice, vamos, vamos para allá, ¿qué pasa? Y bueno, nos metimos, nos suben al quinto piso y de una vez me meten en el baño de la habitación principal del comando del ejército, ahí un donde, donde Medina Gómez, me echa el cuento completo, él me dice... Este, bueno, con una risa burlona también. Ahora falta que venga tu comandante, eh, burlándose. Y me habló realmente de que ellos ya, está, eso estaba planificado porque los muertos iban a poner los civiles y ellos iban a hacer los pronunciamientos. Y eso estaba bien medido, eso está bien calculado y ya, y ya terminó todo, para que sepa, me dice él a mí. Él sale cuando, porque le dicen que venía a Carmona, y él sale de la habitación, del baño, y cuando estaba El ellos entretenidos, yo creía que me habían cerrado la puerta me habían puesto candado. Yo consigo eso abierto y después veo la otra puerta abierta y consigo a Carmona con todos los generales abrazados, celebrando con whisky, alegres. y Aquel festín, yo salgo pegadito a la pared y arranco para mi casa. Porque yo creo que a yo con este festín aquí, con esta fiesta. Y me fui. Pero lo importante de todo esto, mire, es que realmente ahí se vio cómo se burlaban de haber hecho esa mortandad esa estaban sedientos de sangre y como ellos celebraban con júbilo todo lo que el, es la locura, secuelo, el, fascismo, el fascismo el fascismo es la locura mientras tanto iris y miles y miles como ella estaban allá en la, en la alcabala no y en la alcabala eh, no y dando dando la cara y toda esa población del Valle, Coche, de los TEC, que se vinieron... Tú recordabas hoy por la carretera sí. vieja, ¿no? Y rumbo a Miraflores se vinieron hasta de Petare. Sí. No había transporte. ¿eh? Y Divarela, la Fosforito. Sí. Sí, eh, de la foforito. Sí, aquí como estaban haciendo primero, como una cronología de, de acontecimientos creo que falta incorporar lo que pasaba también en la Asamblea Constituyente. Yo tuve el gran honor de ser parte de esa Asamblea Nacional Constituyente. También Nicolás, este, Elía, Adán, y quien más de los que estamos aquí, fuimos a la, a, a la constituyente. Y recuerdo que los conspiradores que ya estaban infiltrados, ellos trataron de, de incorporar todo un capítulo de la, de la parte económica de, de la propuesta constituyente que ya se había debatido. Y eso nosotros lo detectamos y bueno, eso fue parte de un episodio allí que también es importante tenerlo dentro de la lista de acontecimientos. Y dentro de la Asamblea Nacional, el día de, de, de, del 11 de abril, hace 10 años, previamente a eso se intentó promover una moción de censura contra la vicepresidenta Adina Bastida y también constituir una comisión para reformar las leyes habilitantes. Uh -huh. A eso nosotros nos opusimos de manera ruda, allí, con algunas palabras propias tal vez de un estilo un poco particular de, de esta humilde hoy ministra y, y en el, entonces diputada. Y recuerdo que eso, yo no sé si, si usted recuerda ese episodio, bueno, por supuesto que yo sé que sí lo recuerda, presidente. Ahí me citaron para una reunión con el CTN. Con el CTN. Y bueno, cuando yo empecé a decir unas cosas, alguien allí que era... De una alta jerarquía del, del partido del movimiento Quinta República, me atajó y empezó a resaltar algunas condiciones de mi, de mi condición de diputada. Y eso, por supuesto, que me desconcertó. Después yo tenía que hacer algo para allá en Táchira, y yo dije que bueno, que no entendía cuál era el motivo de que a mí me hubiesen llamado para allá, para el, para el CTN. Pero es parte de lo que se vivió que denotaba ya la conspiración que había. Y por supuesto que el pueblo nunca se creyó el cuéntico de la renuncia, Presidente. Así ellos la hubieran mostrado. Porque además el pueblo a usted lo conoce. Lo conoce, nosotros lo conocemos, Presidente. Y sabiendo que el propio 4 de febrero del 92, usted asume ante el país la responsabilidad de ese, de, de, de ese movimiento que levantó la dignidad del pueblo venezolano. Entonces, ¿quién? O sea, después de, del 4 de febrero, después de este, la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, después de la dignidad con la que usted nos ha eh, conducido, con la que usted nos hace recuperar nuestro, nuestros espacios, la dignidad, la independencia, la soberanía, después de todo eso, que vengan a decir que, que usted renunció. Y, y no verlo usted diciendo eso. No verlo usted, nadie se comía ese cuento y por eso nosotros estábamos ahí. Y por eso nos vinimos. Y la gente cuando nosotros nos despedimos de usted que, que fue un, un momento tan, tan doloroso hace 10 años, como cuando cantamos el himno nacional que usted salió, la gente cuando yo salgo, que, que voy en, en un carro con William Lara, con Noelipo Caterra, decirle Santos Amaral, otros diputados, nos vamos en un carro, salimos por una alcabala que hay por aquí. Este, la gente pensaba que nosotros lo llevamos a usted escondido en el carro. Y lloraba ahí en la en, en Alcabala. Y decían que le entregáramos al presidente porque nosotros no lo estábamos llevando. Que Entonces, le dijeron que yo iba en el carro escondido. Sí, que nosotros lo estábamos sacando escondido. Presidente, sí, volviendo. Iri. Sí. ¿Eh? sí Volviendo al punto ese de la decisión que, que tú tomaste, de meterme en la cueva del lobo. Sí. Cueva de los lobos. Yo estuve ya como 100 generales y almirantes ahí, un batallón de generales. Yo estuve en contra de esa decisión, ¿no? Sí, sí, sí soldados. Y te dije, te vas a exponer una vejación, a que te ultrajen, a que te humillen allí. Eh, tú viste, prefiero hacerlo, ¿no? Yo quiero ver los ojos a los traidores. ¿no? Yo creo que ese fue un momento, cuando tú ingresas al fuerte Tiuna, un momento decisivo. En ese... En, eso, en ese desarrollo porque eso eso es lo que decreta la derrota del golpe porque crea la confusión en el seno de la gente de los oficiales de los golpistas de los que no eran golpistas de los que no estaban identificados mm. yo recuerdo que poco tiempo antes estando aquí mismo llamó Cliver Alcalá Uh -huh. Y dijo, presidente, yo tengo los, tenca, los tanques aquí en el Fuerte de Mara, en 50 tanques, Mara. los estoy prendiendo para tomar Maracaibo. Y le dijiste, no, no puede hacer eso. Ese sentido de la, de la, esa lucidez para decidir lo que hay que decidir en un momento dado, con absoluta serenidad, creo que eso fue determinante. En esos, en esos momentos cruciales. Y yo creo que se logró con la presencia tuya en Fuerte Tiuda eh, encarar la situación y prácticamente disolver lo que estaba en marcha. Y desenmascarar. Y desenmascarar. Todo aquello de no, que es una marcha pacífica, es una marcha cívica, eh, no, un golpe de Estado, estoy preso, pues estoy, me tienen preso. Y yo recuerdo a, a, al joven capitán que pusieron a cuidarme en la, en la puerta de la habitación donde me llevaron preso pues en el regimiento de, de, policía de la militar. policía militar el capitán me miraba me miraba y entonces y yo le digo capitán ¿tiene algún problema? me dice ¿usted renunció? Me dice. me dice no, solo que ustedes tienen preso al presidente, nada más me dijo ¿seguro? Y bueno Renuncié ni voy a renunciar, capitán. Entonces él llamó a un teniente que estaba al lado y le dijo mire, dígale a los oficiales, vaya que aquí está el presidente y se paró firme de inmediato y hasta me dio una piedra de esas piedras de de jade, de jade me dijo, frótela, frótela que eso da fuerza, no le va a pasar nada aquí porque además ahí mismo llegar ahí estaba afuera un grupo de mercenarios que querían rasparme ahí mismo querían matarme ahí eh, eh, ahí mismo en el regimiento de policía militar, porque ya se oía el rumor de ustedes allá afuera. Entonces yo le pregunto al capitán, capitán, ese rumor. Ya en la tarde del 12, ¿no? Ese rumor que será, le digo yo. El capitán. No, oh, creo que es la tropa que anda. Es el pueblo, capitán, le digo yo. Oiga el pueblo. El rugido del pueblo, capitán. <ríe> el rugido del pueblo. ¿Qué nos dice Elías? Porque no quiero que abusemos, son las 12 y media. Elías Agua, ¿tú estabas en ese tiempo? en la dirección del, partido, dirección del partido y bueno, estuvimos aquí afuera hasta que, hasta que usted salió ese día, no presidente dos cosas muy puntuales, una en el análisis de las causas, yo creo que hay un elemento que, que siempre se deja de lado que es el plano simbólico cultural ¿no? la revolución bolivariana y especialmente usted desafió lo que eran los valores simbólicos y culturales de la dominación en Venezuela por primera vez un presidente interpelaba al alto clero y lo desnudaba en su carácter de poder, de, de vinculación con el poder establecido. Interpelaba a los medios de comunicación, que eran el cuarto poder, el supuesto cuarto poder neutro, pero detrás de, de esa neutralidad, todo un ejercicio de dominación ideológica. La ruptura, que creo que fue fundamental y, y también los alertó, de la división cívico-militar. Volver a recuperar el espíritu de la unión cívico-militar, del, de, el plan Bolívar 2000. del Plan Bolívar 2000, fue una alerta muy importante, porque ellos sabían que se estaba rompiendo la hegemonía de la violencia por primera vez, estaban perdiendo definitivamente la posibilidad de ejercer la violencia sobre el pueblo. Y bueno, así un conjunto de elementos de, de, de desafío simbólico, la visibilización de la fractura social de la sociedad venezolana, evidenciar ante nosotros mismos como pueblo y ante el mundo que en Venezuela no había una democracia consensuada, sino una gran fractura social donde una élite había logrado por la vía del consenso forzoso someter a una mayoría. Todos esos elementos yo creo que ellos también lo tomaron en cuenta. Y finalmente, lo que decía Nicolás, y yo lo recordaba hoy presidente cuando, Iris, ¿no? Eso, la lealtad del pueblo. Cuando el primero que nos dice a nosotros en la tarima que hay un golpe de Estado es Nelson Merente. Me decía, me decía tú estabas tirando un discurso como que te estás tirando y yo te llegué. Mira muchachos, hay un golpe de Estado. En verdad, en ese momento nosotros no teníamos noción de lo que se estaba desarrollando. Pensábamos que era una confrontación más, porque habían habido varias durante esos, ese mes entre, entre los grupos opositores y, y, la, y los defensores de la revolución. Pero al final de la noche, Presidente, cuando las últimas luces de la caravana se fueron, quedó gente llorando, y eran los más pobres, ¿sabes? Y yo recuerdo un soldado que pateaba la puerta, un soldado de la Guardia de Honor de, de la furia que tenía, ¿no? Y en ese momento se me vino la frase que hoy dije de Sandino y, y le dije a los compañeros que ahí quedaban, solo los pobres llegaron hasta el fin, los soldados, el pueblo más pobre, el pueblo que en ese momento todavía en la vestimenta, en el rostro, en, el, en su contextura física se veía que era el pueblo más pobre, estuvo aquí, siendo leal a, a, a su mandato, siendo leal a una esperanza y siendo leal a su propia vida. Es lo que ese es el recuerdo dentro de aquella tragedia... Más bonito que yo me llevo del 11 de abril, ver a un pueblo siendo leal y rompiendo con toda una cultura de la traición que es propia a la burguesía venezolana. Gracias, Lía. El pueblo y el desafío. ¿Qué nos dice Rangel, general en jefe, a nombre no, sí, de la Fuerza me... Armada? Pues en verdad, estos días que vivimos fueron bastante difíciles. Ya ustedes, del mes de noviembre, me han dado algunas instrucciones de que fueran a los cuarteles a sondear cuál era la situación. Y bueno, porque había, como decía mi general García Carneiro, una, estaban creando unas condiciones de, de malestar dentro de la Fuerza Armada, negando uniformes, negando botas, hablando del sueldo de, de la tropa profesional y de, una, y de los hospitales militares. Y ya se venían viendo esas, esos elementos en contra de la Fuerza Armada. Pero también en los días previos, y yo los días previos estuve mucho con mi general García Carneiro, Estuvimos muy reunidos y, y, y visualizando lo que era el Batallón Bolívar, el Batallón Ayala, la 31 Brigada, la Policía Militar, dándole vueltas completamente, eh, constantemente y hablando con la gente. Y bueno, se dieron los acontecimientos por una gran manipulación mediática que por supuesto creó confusión en, en muchos oficiales de la Fuerza Armada, ocultó una verdad, puso unos generales en la palestra, eh, dando una... una declaraciones que no se con, concatenaban con una realidad que era el sentimiento del, del, del oficial y de la tropa pero como usted dijo también, yo creo que ese día el 13 de abril, el, el 11 de abril fue un día muy duro para nosotros un día de mucha tristeza un día de, de una devastación eh, moral y, y del corazón terrible ¿no? pero el 12 y el 13 de abril fueron los días en donde la fuerza armada entendió eh, definitivamente que su esencia es el pueblo, y hoy más que nunca, después de 10 años con tanto, eh, con, con ese, ese génesis, ese nacimiento tan fuerte, en medio de quizás una de las batallas más hermosas que se pueden haber dado aquí, es esa batalla, porque fue una batalla que vino desde el alma, del sentimiento, de, de que uno estaba en fuerte tiuna y uno veía al pueblo mirando así, como con la esperanza de que saliera alguien, bueno, salió mi general García Carneiro, salieron algunas, algunos, algunos profesionales militares, y se logró este, bueno dar una batalla desde el alma, el sentimiento, en donde se rompieron esos esquemas de lo militar y de, y de lo civil. Y hoy, mi comandante, eso está más fortalecido que nunca. Tenemos una Fuerza Armada bien clara, bien consciente, bien comprometida bien entregada al trabajo y sobre todo con, con esa fuerza moral que ahora para la Fuerza Armada es, el, es su pueblo. Quizás no tenemos mayor fuerza moral ahorita que, que el pueblo que nos acompaña. Gracias. Ángel Silva, general en jefe. Bueno, vamos a ir terminando. La hora, mira, son las dos y media. Hay que terminar de la hojilla. ¿No? Ahora, eh, mañana van a bautizar el libro, ¿no? José Vicente. Sí, okay. Ese es el libro de, de Germán. Sí. De Germán. Yo tengo el machote que me dio Fidel, como te dije, Abril sin Censura, Germán Sánchez Otero. Le doy un saludo Germán, sé que está aquí en Venezuela, hoy lo vi Uy, uh, en, el uh, uh, uh, en el acto en Puente Yaguno, ¿no? Y mañana bautizarán este libro a, la dos la a las 2 de la tarde, principal, teatro, principal. teatro Principal. Yo comencé a leerlo allá en La Habana, no lo he terminado, es extraordinario, como tú lo dices en el, en el prólogo. Germán Sánchez Otero, testigo y actor. ¿no? De estos hechos Bueno, eh, José Vicente ¿Algún comentario final ya? José Vicente de madrugada ¿Eh? Bueno, yo creo que La recomendación es estar alertas ¿Tienes tiempo diciéndolo? Hemos triunfado Y vamos a seguir triunfando Pero hay que estar alerta los planos en que se mueve la política hay que visualizarlos perfectamente. Hay un plano público, aparentemente le echan uno humo en los ojos, y un plano subterráneo. Lo que no se ve, escribiste lo que no se ve, en el espejo. Basado en una frase de José Martí, uh -huh. por cierto. En, en política la verdad es, lo que, no es ve. lo que no se ve. Es lo que no se ve. La frase de Martí. De Martí. Lo que no se ve hay que estar muy atento, porque se están moviendo. Hay que tratar de verlo. El plan no ha terminado. La victoria la sigue, sigue de nuestro lado, pero hay que estar morca. Uh -huh. Mosca. Sí, sí, sí. Recuerdo a William Lara. Una vez decía William, en un salón por aquí cerca, en una reunión del comando del partido, entonces, que esta, esta batalla que había que acostumbrarse, a asumir que esta batalla bueno, era un conflicto de larga duración y, y es lo que dice José Vicente, por eso yo para terminar con este Cristo, es el mismo Cristo del 11 de abril, mi general que usted me, me dio aquí, llévate a Cristo me dijo, y con él anduve todas esas horas y estaré todas mis horas, el Cristo que me dio Pérez Arcay mi general pero para cerrar Agradeciendo su atención esta medianoche, ya hoy es 12 de abril, eh, comenzando la madrugada. Eh, alerta, alerta, alerta. Eh, el pueblo unido, el Partido Socialista unido, los partidos que apoyan a la revolución, el gran polo patriótico, la Fuerza Armada unida, decía Bolívar, diría Bolívar, nos dice Bolívar... Si no unimos el alma nacional en un todo, el espíritu nacional en un todo, el cuerpo nacional en un todo, ¿no? La anarquía, la anarquía, la anarquía, una lucha eh, cuerpo a cuerpo sería por la sobrevivencia. Unidad, unidad, unidad. Eh, clamó siempre Bolívar, siempre, siempre, hasta, hasta el día final, hasta el día final. Y es momento, es momento de fortalecer la unidad con nuestra bueno, discusiones internas nuestras diferencias internas como dice Valderrama, el Tobi eh, irreverencia en la discusión lealtad en la acción unidad en la acción esta revolución eh, bueno, sigue marcando sigue marcando su pauta la pauta de, bueno, del esfuerzo que trasciende nuestra frontera por darle por darle forma a un mundo nuevo incluso como dice Fidel, más allá por salvar la especie humana del fascismo, del odio, de la locura que aquí encarnan bueno, allí en esa burocracia, en esa burguesía en esa vieja burocracia, en esa burguesía en esas élites que ahí están ahí están desesperadas ahora rumbo al 7 de octubre pero como dice el doctor Rangel José Vicente, nuestro querido amigo y maestro ojo con lo que no se ve hay que tratar de verlo, alerta siempre pero más allá de eso uno tiene que, como yo lo he hecho en varias ocasiones a la burguesía venezolana a los pitiyanquis a los que andan tratando de armar un plan violento de desestabilización que si ya hay empate técnico que si el CNE, que si la Fuerza Armada, que si Chávez gana será por fraude. Ese es parte del plan. Es parte del plan. Yo quiero recordarles a quienes andan ¿eh? por esos rumbos. Quiero recordarles que esta no es una revolución desarmada. Una vez más se lo digo. Se los digo. Y por más fuerza que ellos juntaron, como juntaron fuerza el 11 de abril por más fuerzas que ellos junten hoy las fuerzas bolivarianas las fuerzas revolucionarias y patrióticas están elevadas a la enésima potencia si la comparamos con lo que aquí ocurría o con la situación que vivíamos hace 10 años atrás que no se les olvide esto no se vayan a estrellar de nuevo, porque ellos se estrellaron. Ellos pensaron que llegar aquí, se fue Chávez, tomaron Miraflores, juramentaron ministros, se autojuramentó el tirano, el reconocimiento de los Estados Unidos, vino el embajador Yankee aquí, el reconocimiento de organismos internacionales como la CIDH, por ejemplo, gobiernos como el gobierno español de entonces, etcétera y no sé cuántos generales y almirantes traidores pensaron que ya el mandado estaba hecho todos los medios de comunicación en sus manos dinero pero a chorros y sin embargo mire, tuvieron que salir corriendo por aquella puerta de allá no se les ocurra de nuevo no se les ocurra de nuevo es un, es un consejo que yo de todos modos por si ellos se equivocaran nosotros no nos vamos a equivocar alerta alerta. muy oportuno este décimo aniversario de aquel hecho doloroso terrible el golpe fascista del 11 de abril y la revolución de abril porque con el paso de los años después de 10 años de una década eh, ya no nos limitamos nosotros a conmemorar el golpe de estado y atacar a la burguesía, a la oligarquía, no, al imperialismo, no, no. Ha venido como tomando eh, espacio en el foco principal de estas conmemoraciones, la revolución de abril, la revolución de abril, inédita, pueblo y fuerza armada juntos, como diría Luis Brito, pueblo con ejército, ejército con pueblo, y sobre todo una gran conciencia, una conciencia de lo que estamos haciendo una conciencia de, de lo que significa esta revolución hoy estamos a 12, bueno nos quedan ya menos de 6 meses para el 7 de octubre preparémonos para esta batalla política que la sabemos dar afinemos la puntería, afinemos la, la eficacia, la eficiencia pero pendientes de nuestros adversarios porque no nos estamos enfrentando solo a los majunches de aquí no, es el imperio que está ahí El imperio y toda su capacidad de maniobra y toda su fuerza No nos descuidemos pues, pero ni un instante Para garantizar la paz en Venezuela Pido a Cristo nuestro Señor Y pido a todos ustedes, venezolanas y venezolanos de buena voluntad Patriotas de Venezuela Conciencia, unidad, trabajo Batalla, conciencia, mucho estudio mucho liderazgo, todos los líderes en todos los niveles, en todos los espacios. Y sobre todo, insisto, unidad, unidad. Para continuar derrotando todos estos planes a los que se refería José Vicente Rangel. Y para coronar la gran victoria del 7 de octubre. Y garantizar, insisto, la paz y el desarrollo integral de Venezuela. Y seguir por el camino del socialismo, convirtiendo a Venezuela en una potencia en esta parte del mundo. Eso lo vamos a hacer con el favor de Dios y la unión de la gran mayoría de venezolanas y venezolanos. Bueno, 12 de abril, hoy hay eventos, estaremos pendientes, eventos en la mañana, eventos en la tarde, mañana 13 también, el día de la gran revolución de abril. Habrá eventos, estén pendientes, ya ustedes han anunciado, ¿no? ya han explicado los eventos, las conmemoraciones, que llevan ese, ese objetivo además no solo es recordar es seguir, se trata de seguir fortaleciendo la conciencia la conciencia y, y, el, y el papel que cada una que cada uno de nosotros tenemos que seguir jugando para consolidar la independencia nacional Bolívar otra vez la independencia nacional y por ese camino con la independencia, en el camino de la independencia, en el marco de la independencia, construir la Venezuela realmente democrática, la Venezuela socialista. Rendimos tributo una vez más a los mártires de esta jornada. Y rendimos honores a todos, a todos a, al héroe colectivo, que fue y que es nuestro pueblo, con armas y sin armas, el pueblo, el pueblo de Simón Bolívar el pueblo de gigante que somos hijos de gigantes gigantes, estamos obligados a ser gigantes en todos los sentidos de mi parte mientras oía a Elías Elías hablando como habló desde el corazón a todos ustedes, pero Elías hablaba de ese pueblo que, que ahí se vino y llegó hasta el final y, y, y que no tiene finales verdad una vez lo dije eh, yo humilde soldado porque es lo que soy que qué orgullo, humilde orgullo qué suerte he tenido secuestrado casi asesinado y la masa del pueblo y la masa de los soldados ya hubiera querido yo no para mí esa suerte para Bolívar nuestro padre cuando lo echaron y se quedó sin pueblo. Y se quedó sin soldado. Y lanzó aquella frase terrible, mi general, en aquella carta a Rafael Urdaneta. ¿Qué puede un pobre hombre contra el mundo? Frase de Bolívar. ¿Qué puede un pobre hombre contra el mundo? Qué doloroso aquello. Después de haber rozado el cielo, Casi tomado el cielo por asalto Quedarse solo en mitad del mundo Bolívar, Bolívar Si Bolívar hubiera tenido esa dicha De tener un pueblo y tener un ejército hasta el final Nunca hubiésemos perdido la independencia No hubiésemos perdido 100 años 200 años Pero bueno, llegó la hora Llegó la hora, ahora Llegó la hora Esta es nuestra hora Bolívar mismo lo dijo, algún día lo dijo, el gran día de la patria aún no ha llegado. Hoy, ahora llegó el gran día de la patria. Ni imperios, ni escuálidos, ni majunches, ni burguesías ni nada, podrán detenernos de este camino. Construyendo la patria estamos para dejársela independiente, grande y libre,